Horóscopo de Leo para hoy. 19 de marzo de 2018. Hoy presta mucha atención a los detalles. Estás en un punto de tu ciclo mensual en el cual tu humor está mejorando. Sin embargo, descubrirás que en este momento es mejor actuar de incógnito y detrás de escena. Existe mucho poder detrás de tus emociones gracias a la configuración celestial, y descubrirás que esta intensidad te presiona para que liberes tus sentimientos.